Buenas tardes, aquí estamos en Me encanta cantarte y en exclusivo para la Argentina y el Mundo entrevista por primera vez en nuestro país a Mohamed Odin Odnamref. ¿Cómo estás, Mohamed? Él dice que se encuentra bien, con un poquito de dolor de panza porque anoche estuvo comiendo en una parrilla argentina y le cayeron un poquito pesadas las hachuras. Mohamed Odin, Odnan Ref, es el futbolista rapero y en su país de origen, él viene de... y eh, tiene nada menos que años y está en nuestro país para hacer una exhibición de su destreza como futbolista y rapero. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué nos puede adelantar Odnan? A chica pecharulo, a la pesadaguito, a chipucho le a chipuchuchea, a chi o chi para bus de duro. Impactante, impactantes revelaciones, además con esa reflexión sobre la economía argentina y latinoamericana que tanto nos preocupa a todos. Bueno, sin más preámbulos, eh, vamos a ver algunas de las exhibiciones que ha hecho Andanref en el Estadio Deportivo del Club argentino de la orquesta Vichy, Vichy y que presentamos para todos ustedes antes de eso, algunas palabras de despedida para nuestro público argentino, Odnan. Pachi para a hay Chinada Bueno, un poco de la historia de Mohamed Odin Otnan Red eh, Mohamed se inició en <muchas> hacia el año <muchas> y si el director lo puede mostrar, aquí tenemos una foto conseguida de los archivos del Museo Histórico del Fútbol Mundial, donde vemos a Mohamed luciéndose en uno de sus clásicos saltos del ángel o salto sin pelota que supo deleitar a las multitudes en la época previa al Mundial de... donde Mohamed supo brillar. Thank okay. Yo no, a la a la la La la la